Hola amigos, ¿qué tal estáis? Un cordial saludo Pues bien, hoy estamos haciendo un vídeo un poquito informal Porque aquí hay varias controversias y me gustaría que vosotros opináis al respecto eh, Hay una sonda, la Cheng Yi 4, creo que se dice así, no hablo chino evidentemente Consigue captar instantáneas en diferentes cráteres en la cara oculta de la luna. Eh, la noticia pues nos viene a decir algo así, como los científicos chinos se muestran optimistas tras el éxito del primer alunizaje de la historia en la cara oculta de la luna. Llevado a cabo por la sonda Shenji 4. Y esperan grandes descubrimientos, asegura la agencia estatal Xinhua. La cara oculta de la luna tiene características muy especiales y nunca ha sido explorada in situ. Nunca. Así que la Chenji 4 podría traernos grandes descubrimientos, explicó el director del Departamento de Exploración Lunar y del Espacio Sideral de la Academia China de Ciencias. Bueno. La noticia es muy larga. Hay varias agencias que están hablando de esto, ha salido en diferentes eh, en diferentes medios oficiales y no oficiales, pero bueno, aquí hay varias cosas que yo me gustaría que vosotros opinarais, quiero haceros reflexionar, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo puede ser que si en la cara oculta no se ha ido nunca ni se ha alunizado, eh, con un aparato de, de, de estas características Lo que han enviado a la Luna Pues es una sonda En esa cara oculta Y esa sonda Pues lo que ha hecho ha sido alunizar Y a, eh, a través de unos mecanismos Pues se ha abierto Y ha salido de su interior Pues un pequeño dron ¿eh? Dron que hay muchos ¿eh? Hay muchos drones Pues bueno, un pequeño dron terrestre Que lo que va a hacer es explorar y, bueno, pues algo normal, algo normal. Bueno, el kit de la cuestión no es este, el kit de la cuestión es el siguiente. Eh, ¿Cómo puede ser que...? Eh, y quiero que esto lo reflexionemos juntos, ¿eh? Ya os explicaré varias cositas. ¿Cómo puede ser que hayan canales del misterio que digan que hay cientos de miles de personas y de extraterrestres y de colonias en la cara oculta de la luna y llegan los chinos que es la amada agencia de los conspiranoicos cuidado vale si la conspiración dice no te creas la nasa evidentemente yo no soy conspiranoico creo las conspiraciones reales en las tangibles en las de información en la geopolítica y es lo que estamos dando últimamente pero vamos a ir cambiando ya el chip y vamos a ir hablando de lo que este canal eh, realmente pues está tocando, que es el tema de misterio. Pero ¿cómo puede ser que eh, la agencia china sea la agencia que realmente eh, le gusta a los conspiranoicos? Porque no está manipulada por Estados Unidos, ni por Donald Trump, ni por la NASA, ni por los Illuminati, ni por los masones, ni por nadie. La agencia china es muy independiente, ¿verdad? ¿Verdad? Pues bueno, esa agencia china pues se les ha escapado a todos los que dicen en el misterio que eh, habían colonias, ciudades, y llegan los chinos y se lian a hacer fotos. Y allí no hay nada. Nada. Porque además las fotos se han publicado. Evidentemente trabajan unas agencias con otras, evidentemente, pero simplemente con las fotos más ...simples y de menos importancia que hay sobre la cara oculta de la luna, que han realizado los chinos, que la tenéis, las podéis descargar, las podéis ver, podéis entrar a la página de, de la agencia espacial china, podéis leerlo en miles de periódicos digitales y en rotativos que podéis comprar en un periódico de la calle. Pues ahora resulta que a los conspiranoicos esta operación que ha hecho China les ha salido rana, porque ¿dónde están todas esas colonias en la luna? dónde están no están quiero que opinéis sobre esto porque os voy a decir una cosa yo creo que al igual que estamos eh, estamos desenmascarando los políticos estamos desenmascarando eh, todo lo que conlleva el mentir el decir mentiras yo me puedo equivocar y dar un dato y vosotros me vais a corregir, porque además sois gente súper inteligente. Me corregís cuando hay algún dato pues que a mí se me ha podido escapar, no hay ningún problema. Es evidente que acepto que se me pueda corregir, nadie es perfecto. Y como se suele decir, a todo el mundo pues se le escapa eh, pues alguna cosa pues no, que no es correcto y no pasa nada. Pero se corrigen. Pero cuando tú haces una temática completa de que en la cara de oculta de la luna hay una base extraterrestre que están esperando para llegar y colonizarnos y hay una batalla fuera en el universo y no sé qué, no sé cuánto, ¿vosotros qué opináis? Mira, os diré una cosa, dos cosas. Una, el misterio, el misterio siempre ha estado ligado a la ciencia. Y vosotros diréis, sí, sí, siempre, de toda la vida. Lo que pasa es que han renacido ¿no? un grupo de, de paranoicos, porque no tienen otro nombre, en eh, los cuales mmm, ven conspiraciones hasta, no sé, en estas llaves ven conspiraciones, no sé, en, una, en un folio ven conspiraciones, en mis gafas ven conspiraciones, y todavía estamos buscando la, la bala de Kennedy Sé que estoy siendo muy, eh, muy duro diciendo esto, pero me ha hecho mucha gracia cuando, por ejemplo, en algunos vídeos, y vosotros diréis, vosotros diréis, os voy a decir dos cositas, vosotros diréis, Rafa, son compañeros tuyos, no, no, aquí ni no compañeros, no os engañéis, aquí no hay compañeros, aquí puede ser que uno tenga un amiguete de otro canal, pero no, aquí no hay nadie que sea compañero de nadie porque a, la, a las pruebas me remito, ¿no? si te pueden masacrar, te van a masacrar, no lo dudes amigo, y si vas a hacer un canal de misterio, piénsatelo antes, mucho antes de hacer un canal de misterio, esto por un lado, luego por otro lado, eh, esto es hacerle un flaco favor al misterio, Tanta conspiranoia. Si se ha ido a la luna, se ha ido a la luna. Si eh, hay fotos de, de la cara oculta, hay fotos de la cara oculta. No hay que inventar. ¿Sabéis cuántos misterios <coughs> existen en este planeta que a día de hoy no se han descifrado? Y no hace falta lanzar información tipo ciencia ficción para creernos que va a venir un apocalipsis. No, el apocalipsis lo podemos generar nosotros mismos. Y de hecho ya se está generando, ya se está generando. Yo lo que pido desde aquí es que reflexionéis un poquito sobre todos estos contenidos, porque esto nos hace un flaco favor a los que realmente hacemos misterio. Es más, yo he abandonado durante un tiempecito el misterio porque, eh, en primer lugar, los amigos de México, eh, seguidores muy allegados, eh, me han pedido pues, que hablara de todo esto de la caravana de migrantes, de Soros... Del de tema del pacto de la ONU Y de todos sus derivados El misterio no lo he dejado, ni muchísimo menos Pero luego te lo pones a pensar fríamente Y luego en vuestros comentarios, más de uno Me habéis dicho Que yo no puedo abandonar el misterio Porque es uno de los canales más coherentes Esto no lo digo yo Lo podéis leer en los comentarios de vídeos anteriores Yo no sé si soy el más coherente o no Yo espero serlo espero serlo y me gustaría serlo evidentemente pero no hago un flaco favor al resto de los compañeros que no son compañeros sino son canales de ciencia ficción y que ahora van a negar que la sonda china ha pisado la luna os diré más hace unos años atrás todo el mundo estaba diciendo las ondas la Agencia Espacial China, cuando empiece la, la Agencia Espacial China, veréis, veréis, ya veréis vosotros qué resultados, todo lo que se va a descubrir. Pues se está descubriendo la verdad. La Agencia Espacial China es una agencia muy respetable, con unos grandes científicos y con personas que llevan muchos años de dedicación al, al espacio, a la luna, físicos, eh, ingenieros. Llevan años... No porque sean chinos, son menos que otros. Son verdaderos científicos y unas verdaderas eminencias. Y si ellos han aportado unas fotografías, ¿ahora qué? ¿Dónde están las miles de naves detrás de la luna esperando atacar la Tierra? ¿Dónde? Quiero que reflexionéis sobre esto y que os planteéis seriamente los canales que vamos siguiendo. Creo que es, un, es el momento de decir stop, fin, a todo lo que os no, o, o está llevando a la gente, a mí no, está llevando a mucha gente a creer en cosas que no son reales. Esto no es una cruzada, no es nada personal con nadie, ni mucho menos, pero al igual que estamos en contra de que los políticos nos mientan, nos roben, nos estén... Eh, por decir de alguna manera, manipulando. Y nosotros nos quejamos que los medios oficiales son los que nos desinforman, que nos desinforman bastante los medios oficiales. También os diré que hay muchos medios, que no es que nos desinformen, sino que nos llenan la cabeza de pajaritos. Os dejo esta reflexión. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Hay naves esperando atacar la Tierra? Realmente lo creemos así. Os diré más. He podido leer sobre algunos ingenieros y astrofísicos de, de la Agencia Espacial China. Lo he leído hace un rato. Llevo aquí leyendo un buen ratito, informándome. Además estoy en plan relax. Estoy aquí, pues, delante de mi, eh, de mi teléfono. Y estoy aquí, pues, bueno, eh, no sé si se ve, no se ve. Bueno, ahí se ven unas letritas, por ahí. vale, Y estoy eh, indagando en todo esto. Les puedo decir que hay varios eh, astrofísicos y varios ingenieros que superarían a más de uno de la NASA. Os lo puedo asegurar, ¿eh? gente con unas carreras impresionantes, unas trayectorias eh, a nivel... A nivel... Eh, a todos los niveles, ¿no? A nivel astrofísico, de ingeniería de física o sea, una, una, una pasada, ¿no? como se suele decir verdaderas eminencias vamos a dudar de estos señores que llevan toda su vida esperando este momento y llevan toda su vida estudiando y trabajando para poder eh, alunizar y aportar unas fotografías de la cara oculta que no ha ido nadie repito que los chinos son los primeros que no ha ido nadie. Así que, amigos, yo por mi parte os dejo todas estas reflexiones. Eh, realmente nos están haciendo un flaco favor. La conspiranoia se está perdiendo, ya se le está yendo la cabeza. No es acoso y derribo ni crítica hacia nadie, en concreto. Pero sí eh, quiero que reflexionemos porque muchos de vosotros acudís a esta casa diciendo que basta ya de mentir porque... En un principio todos estos contenidos han estado muy bien, pero llega un momento en que ya huelen. Así que chicos, gracias por atenderme. He cogido, me he puesto mi cámara aquí porque me da mucho coraje, sinceramente, que ahora salga gente a desmentir y que digan que no, son fotos hechas por CGI. No, son eh, los, los alienígenas se han camuflado, se han metido debajo de tierra, se han escondido, se han puesto detrás de la cámara, ya son muchas cosas que ya no cuadran. Y seguiremos hablando del misterio, seguiremos hablando del misterio. Gracias amigos, un beso, hasta la próxima.